Día del Padre, nos hemos eh, venido hasta la calle Valencia, hasta Floristerías Mayo, porque la semana pasada les hablamos de uno de los regalos estrella para este día, que son los bonsáis. Además, Javier nos prometió que iba a hacer un programa exclusivo para bonsáis, y aquí está. Aquí estamos, lo prometido es deuda, como tú dices. Y vamos a ver un poco, unas pinceladas de lo que es este mundo de bonsáis. Eh, es un regalo muy muy propio para los padres y tal Pero lo que a mí me gustaría hacer comprender a la gente Que esto no solamente es una planta más Es un elemento, ni un elemento decorativo de por sí Que está bien, sino que es una afición eh, Las personas que se metan en este mundo Se meten en un mundo espectacular Es un regalo envenenado es un regalo envenenado, exactamente, esa es, esa es la palabra, es un regalo envenenado, porque según los chinos dicen que lo hace el abuelo, lo sigue educando el hijo, el bonsai, y con suerte lo disfrutan los nietos. Con lo cual eh, estamos hablando que un bonsai para que tenga una madurez y que realmente sea un ejemplar ya... Digno, bueno dignos son desde pequeñitos, pero vamos, para que sea un ejemplar de verdad, eh, pueden llegar a tener por encima de 50 y 70 años. En China o Japón o todos estos países de Oriente te encuentras de 100, ciento y pico años. ¿Qué es realmente un monsai? Realmente monsai significa árbol en maceta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues eh, son Pequeños árboles, pequeñas, sobre todo aquí lo que se utiliza son variedades que son muy, muy cómodas para, para ello, como son la Sajeretia, la celcoba, el ficus, eh, que tenemos también un ficus por aquí atrás, eh, pues variedades de este tipo que son muy fáciles de, de cultivar. Realmente son árboles, la gran mayoría es de exterior. Lo que pasa es que aquí lo que utilizamos son variedades que son de zonas tropicales para poderlas poner dentro de casa, ¿vale? Eh, uno de los que también vendemos mucho son olivos, por ejemplo, el olivo mmm, lo ideal es que no esté constantemente en un ambiente de un salón, por ejemplo, que tiene una temperatura de 20 o por encima de 20 grados, es el mejor en lugares un poquito más frescos. Entonces, eh, partiendo de ahí, ¿qué es lo que hacemos con los bonsais? Con los bonsais, una vez que los compramos, lo que hacemos es eh, irlos educando de, y dándole forma a estos bonsais, tanto a las raíces como a la zona de arriba y al, al tronco. Como veis, en este caso, voy a orientarlo ¿eh? hacia la cámara, se le ha educado ya y tiene una forma sinuosa. Hemos creado una forma ahí sinuosa con el, con el bonsai. Es precioso ese bonsai, ¿eh? En este caso, tres cuartas de lo mismo, pasa lo mismo, ¿vale? vale en otros casos lo que hacemos son injertos para conseguir ponerle algo a un lado o hacer cosas o cortes o, o que quede el tronco como, como roto, que lo veremos en... Son distintas técnicas. Y luego lo que hacemos es también, vamos a verlo, las, las raíces, ¿ves? En este caso ya está para ello. Todo esto que vamos viendo aquí, esto ya empezamos a quitárselo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Eh, lo que tenemos que hacer es reducir siempre, eh, voy a poner una similitud que va, va, nos va a hacer comprenderlo muy bien. Eh, el tema de, la, de los pies de, la, de los chinos o los japoneses, es ese, ese pie empequeñecido. ¿Qué es lo que hacemos? Ponerle vendas, reducirlo de forma artificial. Pues con esto se hace lo mismo. Se va podando, se va podando, porque lo que queremos es reducir la zona de la raíz para que el tronco también crezca o crezca menos. Pero para reducir el tronco también hacemos lo mismo. Lo vamos reduciendo y vamos podándolo constantemente, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo es un árbol que normalmente puede llegar a medir. Mmm, uno o varios metros de altura, vamos a conseguir que se queden en máximo de ejemplares que hay muy grandes, a lo mejor de un metro de altura. Y hay algunos de estos que en su vida normal podrían llegar a varios metros de altura. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hacemos es igual. Todo todo esto lo ideal es podarlo y quitarlo, ¿vale? vale toda Toda esta zona, esto es lo que vamos a hacer, simplemente realmente lo suyo es quitar el cepillón y hacerlo bien hecho eh, para quitarle toda esta zona de, de todo este exceso de raíz que tiene ¿de acuerdo? Eh, y luego volvemos a plantar el bonsai no me paro ahora porque no es no es el momento no a lo mejor ni el tiempo para, para poderlo hacer pero sí dar pequeñas pinceladas en el tronco pasaría lo mismo eh, lo que vamos a intentar es que todo lo que se va desbordando se lo vamos a ir quitando, ¿vale? Pero eso constantemente, eso lo vamos a hacer constantemente o lo que en un momento determinado de la forma que queremos por ejemplo, vamos a ver, en este caso cualquier rama, por ejemplo, de este tipo que vaya muy hacia abajo, pues se la vamos a quitar porque lo que queremos es que haga una forma plana ¿Entiendes? Entonces, si van hacia abajo, no nos interesa para crear varias alturas. Una pregunta, ¿eh, ¿cualquier época del año es buena para hacer esta poda o hay alguna especialmente mejor? Sí, vamos a ver, la época principal para, para esa normalmente recomiendan igual que, que, que las podas en, en, en exterior, o bien en, o a principios de otoño o bien en, en primavera. Aquí yo en esta zona yo recomiendo más primavera, ¿vale? Es la mejor época a partir de ahora, de, de hacerlo cuando todavía la época es un poco fresca es decir que porque hay que tener en un, cuenta una cosa, que tanto en la poda de raíces como en la poda de, de, de los tallos, al hacerle unos cortes va a perder un poco de humedad por ahí. Entonces, claro, no deja de ser una operación lo que estamos haciendo. Entonces vamos a buscar una época en la que el, el calor no sea excesivo y no nos reste todavía más humedad y, todavía, eh, y ya empiece a ser una época buena en la que la climatología empieza a tirar de la planta para arriba, porque hay más horas de luz y porque hay una temperatura mejor mm, Perfecto, resuelta la duda <ríe> No sé si, con esto no quiero entrar en muchos detalles porque ya te digo que es un mundo apasionante pero sí dar pequeñas pinceladas eh, Una cosa en cuanto al riego, el riego lo siempre que podamos lo vamos a hacer eh, por inmersión eh, ¿Por qué? Porque eh, coge mejor el agua y eh, de una forma uniforme. ¿Qué hacemos? Lo llevamos a una pila, le echamos agua, lo dejamos escurrir y lo volvemos a depositar luego en nuestra bandeja que tengamos. en para que suelte el agua que no necesita Exactamente, y para que ya luego un, en, en el sitio que tengamos, de, para dejarlo de forma decorativa. Se utilizan ahora mucho los platos de toda la vida que, que, que existen para los bonsais y ahora se utilizan también para poner debajo las por higiene, la, la, las pizarras, esas pizarras planas que nos venden en cualquier sitio, que nosotros también tenemos, se ponen debajo y quedan muy estéticamente muy bien para, para poner encima nuestros bonsais, pues, eh. podando alguna vez todas estas ramitas que se nos van desbordando, esto es lo que siempre tenemos que estar, pero esto en cualquier momento del año, ¿eh? estas que, que se nos va desbordando procurar no dejarlo crecer, para que siempre mantenga esa forma que estamos, o que queramos darle. Exactamente, nos encantan los, los, a mí particularmente me gustan mucho los bonsais, muchas gracias por todos estos detalles, por todo esto que nos has contado. Bueno, no sé si habrá sido demasiado rollo, pero a mí me apetecía contaros un poco todo este, este mundo. A mí me parece apasionante. Eh, nosotros hace 30 años fundamos lo que era la, la Asociación de Bonsai de aquí, eh, luego ahora ya está en manos ya de otras personas posteriormente una vez que, que empezó a funcionar dimos un montón de cursos de bonsáis y aquellos años, no sé si te acuerdas de Felipe González <ríe> en el que dio a conocer también todo este mundo de, de los bonsáis, bueno pues eh, funcionó muy bien y la verdad se creó muchísima afición, hay grandes colecciones aquí en Salamanca grandes y muy buenas colecciones en Salamanca todos los años en La Salina o en algún otro sitio se hacen exhibiciones de estos bonsáis. La verdad es una auténtica pasadita qué bien, qué, qué, qué bien que los tengamos Además en Salamanca eh, Brevemente, no sé si nos quieres comentar algo De una semana que comienza a, a finales Semana Santa Unas fechas relevantes para, para todos nosotros eh, Cuéntanos en el aspecto de flores Estamos ahí El viernes de Dolores lo primero Para felicitar a todas las lolas Tenemos luego El día de, el domingo De, de, de Ramos ...que es una fecha muy bonita con la burriquilla y todo... ...y luego empezamos ahí... ...toda la semana con todos los pasos... Eh, ...que yo animo a verlos... Eh, ...ahí estamos intentando los floristas hacer cada día... ...unas decoraciones un poco más especiales... ...ayudar a los cofrades... ...a que se hagan cosas... ...diferentes, crear... Eh, ...yo estoy muy interesado para, en crear... ...una Semana Santa dentro de... Eh, la autoridad que tiene nuestra Semana Santa, pues innovar un poquito para poder hacer unas cosas un poco más diferentes, eh, con un poco más de ese punto florista. Por ejemplo, adornamos la, uno de los pasos que a mí más me gustan, es el que se está abajo en el Carmen de lo que se llama el Carmen de Abajo, en, en el rector Espera B, la Adoración en el Huerto. Eh, todos los años hacemos una decoración diferente y con un colorido diferente y es una decoración muy austera pero a la vez es que se ve con un, ese punto que yo digo florista de una colocación de muy esmerada de la flor. Yo abogo por esto, eh, de que le enriquezcamos nuestra Semana Santa, no solamente el turismo en ese plan, sino que lo enriquezcamos un poco más. Exactamente, porque tenemos grandes profesionales además sí. que pueden hacerlo. Tanto yo por supuesto, vamos mi empresa por supuesto, como algún, muchos de los compañeros pueden ayudar para que esto funcione y dar ese plus a la Semana Santa. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Javier, que, que la disfrutes mucho también. Sí. Eso es lo que me apetece más disfrutarla porque es, es, son arreglos muy muy creativos. Pues muchísimas gracias, y desde aquí, desde la calle Valencia, desde Floristerías Mayo, despedimos esta sección y seguimos con este 8 Magazine Salamanca.